En esta ocasión quiero presentarles un libro del que soy autor editado por la editorial Día de Santos y que lleva por título Aplicaciones prácticas del modelo EFQM en Pymes y que recoge parte de los trabajos que vengo realizando en empresas pymes y preferentemente de sectores industriales. El objetivo del libro así como del trabajo que lleva asociado era el de analizar la aplicación del modelo FQM en este tipo de empresas industriales pymes, el grado de consecución de las diferentes puntuaciones que propone el modelo y su evolución en el tiempo. Para ello elegí una población de 40 empresas industriales y los periodos de trabajo que analicé, o que realicé los cuestionarios de evaluación fueron el año 2002, 2004, 2008 y el más reciente en 2012. De esa forma podemos tener una panorámica de lo que es la evolución en la gestión empresarial de estas empresas a lo largo de un periodo dilatado de tiempo que engloba periodos de, diríamos, de no tan buenos resultados periodos de muy buenos resultados y posteriormente un declive significativo como el que ahora tenemos por esta crisis. Como resultado del, del trabajo y que se presenta en la publicación, desearía transmitirles una serie de conclusiones, así, en la evaluación del criterio número uno del modelo FQM referente al liderazgo, este conjunto de empresas presenta una serie de áreas a mejorar, como es el definir su misión y visión. Son empresas que este capítulo no lo tienen bien desarrollado, así como su posterior despliegue al resto de la organización. Por lo tanto, son empresas que necesitan definir claramente a toda la cadena, a toda su organización interna, cuál es su objetivo, cuál es su misión y su visión. En el criterio número dos, el de estrategia el gran punto débil de este grupo de empresas es que no tienen, en la mayoría de los casos, definido un plan estratégico, si bien a lo largo de un distinto periodo, a partir, sobre todo, del 2008, ya se inicia la eh, confección de plan estratégico con, lo, con, la, diríamos, objetivo, con el objetivo de hacer frente a la situación de crisis. En el criterio número 3 de personas, diríamos el... El punto a mejorar fundamentalmente es el de el análisis de las competencias. Si bien son empresas que realizan, como muchas empresas que tienen implantados sistemas de calidad, realizan planes de formación, estos planes de formación se realizan de forma mecánica o automática y no obedecen a un verdadero análisis de competencias de los puestos de trabajo y de las personas involucradas en los mismos. El criterio número cuatro referente a lo que son la gestión de las alianzas y los recursos, si bien presentan una puntuación bastante elevada en alguno de ellos, como es la gestión de las alianzas, sin embargo, en la gestión de la innovación y el conocimiento presentan puntuaciones relativamente muy bajas. No, es, no hay una cultura de gestión del conocimiento en el interior de este tipo de organizaciones. Por, por contra, en lo que es la gestión de los recursos económicos, se observa una gran dispersión en esta población de 40 empresas, habiendo empresas que lo gestionan muy bien, otras que lo gestionan regular y otras que realmente lo están gestionando o lo han gestionado muy mal, ya que algunas de ellas incluso han desaparecido. El criterio número 5 de procesos son empresas industriales y por lo tanto es el criterio que mejor puntuación sacan en cualquiera de los periodos de tiempo... Eh, analizados. Son empresas que gestionan la producción, que gestionan sus procesos, que realizan sus productos y sin embargo eh, se echa en falta lo que sería la metodología de gestión por procesos, de forma que se pueda ver la concatenación de los mismos y la adición de valor en cada uno de ellos. Por último, en los criterios 6, 7, 8 y 9 de resultados, se echa en falta lo que sería la, el benchmarking, el, compar, el comparativo, con organizaciones similares, así como las medidas de percepción. Estas pymes analizadas están enfocadas al cliente, pero sin contar con el cliente. Es decir, no preguntan al cliente qué es lo que desean, sino que internamente realizan aquello que consideran que el cliente quiere. Lo mismo sucede con las personas, realizan acciones con las personas de su organización, pero a veces sin contar con estas personas, de modo que no está implantado todo lo que podían ser grupos de mejora, grupos, diríamos, de eh, minifábricas. Por contra, en el criterio 8 son empresas muy involucradas en su entorno, pero otra vez se, echan menos, se echa de menos que se cuente con el entorno. Son las propias empresas las que realizan patrocinio, las que realizan acciones sobre el medio ambiente, pero sin contar con, los, eh, con las demandas de su propio entorno. En cuanto al criterio 9 de resultados clave, son empresas que gestionan muy bien toda la información que reciben, tienen sistemas potentes y robustos para gestionar esta información, pero se echa en falta lo que sería la retroalimentación a toda la organización para la mejora, es decir, establecer esas relaciones causa-efecto que pueden producir la mejora. Eh, me atrevo a recomendarles la lectura porque aporta lo que es la aplicación práctica del modelo FQM a pymes, a pequeñas empresas de nuestro entorno y empresas preferentemente industriales. Espero que les sirva de utilidad. Muchas gracias.